Hola, qué tal amigos y futuras leyendas de YouTube. Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a este Let's Play de Far Cry 5. Como siempre, darle las gracias por estar al otro lado de la pantalla y en esta ocasión vamos a grabar un capítulo más de Far Cry. Vamos a hacer la misión Cielos amistosos de que nos ha encargado una señora, no recuerdo su nombre, una señora muy maja ella, que nos ha pedido recuperar su helicóptero que al parecer se, lo, se los han cogido los de la secta los llamados santitos así que sin más vamos a disfrutar de este capítulo y como siempre recordad que si te ha gustado el vídeo darle un like para seguir ayudando al canal a crecer Todas estas flores benefician al proyecto. necesito mejor ángulo Vaya. ¡Haz que sufran! ¡En marcha! ¡En las llamas de la caída! ¡Ahí tienes! Ya voy. Me hacia allá. ¡Sí! ¡Recibido! Voy para allá. Otro liquidado. Cuando acabes con todo, trae de vuelta a mi tulip. Ah, y si mientras tanto ves algo que no te gusta, tú coge las armas montadas del tulip y ponte a disparar. Esa preciosidad es más peligrosa que un toro cabreado. Sí que es un buen... Eh, una amenaza. Si no lo saqueamos nosotros, otro lo hará. Suficiente ejercicio por hoy. No esperaba que esos gilipollas volvieran tan pronto. Madre de Dios bendito. Llegas justo cuando va a empezar la fiesta y me devuelves a mi tulip de una pieza. Siempre cumplo mi palabra. Cuando necesites a una piloto capaz de arrancarle el pito a un castor desde una altura de 15 metros, llámame. Llámame, cuando quieras. Menos al atardecer. Al atardecer, Sander hace yoga. Y me gusta mirarle. Cuando ves ese culo en la posición del perro, sabes que no puedes perdértelo. Pero eso, que gracias otra vez. Te debo una.